Las tecnologías de la información y de la comunicación impactan el entorno escolar en formas distintas. Una clase puede enriquecerse desde el punto de vista visual con el uso de material multimedia o en su contenido con el acceso instantáneo a información actualizada y pertinente. En los niveles educativos con alumnos que tienen acceso a un dispositivo personal móvil, el uso de aplicaciones y software especializado puede resultar valioso para la clase. Otro aspecto importante de la tecnología en el aula es lo relativo a la comunicación a través de medios digitales que instalan de facto canales de comunicación antes inexistentes con algunos sectores de la comunidad escolar. El binomio teléfono móvil mensajero instantáneo es muy importante en el contexto de la educación básica nacional especialmente para asuntos de organización y de flujo de información. Los anuncios para padres de familia que solían pegarse en la puerta de la escuela, en los periódicos murales o en boletines para la comunidad, hoy en día se hacen a través de mensajes instantáneos. Es común encontrar uno o más grupos de WhatsApp en un grupo escolar de la educación básica, en él, los padres de familia solicitan información sobre la tarea, fechas de entrega o información sobre algún evento cívico. Los docentes que administran eficientemente estos canales de comunicación logran establecer una dimensión comunicativa y eficaz con su comunidad escolar. En situaciones de contingencia como la que se vivió en México y el mundo con la COVID-19, el uso de mensajeros instantáneos permitió que los padres de familia siguieran en comunicación entre ellos y con los docentes, quienes utilizaron hábilmente los grupos de WhatsApp para promover la calma, circular información y asignar actividades para sus jóvenes estudiantes. La invitación al curso abierto, masivo y en línea, Saberes Digitales para Docentes Nivel 2, está hecha. Ingrese a la plataforma educativa México X.